Daniel Alberto Castro Liriano, de 22 años de edad, fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de matar a José Luis Conce en compañía, según la entidad del orden, del nombrado Carlos Alfredo Rodríguez, en el momento en el que hoy OXISO se transportaba en compañía de su esposa a bordo de una motocicleta. No, yo no participé, yo simplemente presté moto motor mío y cuando llegaron me dieron el teléfono y me dieron... Vale. El, el motor O sea, tú no estabas presente. No, yo no, no yo no estaba presente yo a las 7 y media, como a las 7 y media, presté el motor mío Pero ¿Te, Aquí. Botó, te un celular? Para el teléfono Ay, me lo dieron ¿Quién te lo dio? Richard. ¿De dónde es Richard? De Salcedo. ¿A quién le prestaste el motor entonces? A Richard. ¿A Richard también entonces? Sí. ¿Qué te dijo Richard para pedirte el motor prestado? Eh, Alfredo me dice a mí eh, préstale el ya, motor sí, a Richard y como era tarde ya, yo tenía que llevar la cena a mi casa y los pampas, porque tengo dos niños chiquitos. Le yo, el motor me lo van a traer antes de las nueve. Y él se hizo responsable y me dijo que sí. La uniformada activa la búsqueda de Carlos Alfredo Rodríguez para ser detenido y procesado por el delito. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.